Bueno chicos, para desbloquear nuestro iPhone 11 lo primero que tenemos que hacer es conectar el teléfono a la computadora mediante el cable USB. Vamos a estar en esta pantalla y a partir de este punto vamos a poder iniciar con el proceso. El primer método que les voy a mencionar es con la herramienta tercera, nuestro programa llamado KinoShare4UKey, el cual estará en la descripción de este video. Luego de descargarlo y de instalarlo con el teléfono conectado le damos clic a la opción que dice iniciar para poderlo desbloquear. Vamos a presionar los botones de volumen arriba luego volumen abajo mantenemos presionado el botón de encendido y apagado hasta que aparezca el logo de la computadora y que el programa de 4uKey detecte nuestro dispositivo y poder continuar con el proceso cuando nuestro iPhone 11 sea detectado el programa se va a encargar de descargar la última versión disponible y ya luego le damos clic en iniciar para que en este caso se desbloquee y poder continuar con el proceso va a quitar el código de seguridad bueno lo va a desbloquear aquí esperamos a que el dispositivo se reinicie y ya sería cuestión de configurarlo posteriormente idioma región red wifi código de seguridad apple id bueno la típica configuración inicial recuerden que con este proceso vamos a perder toda la información pero si previamente habíamos hecho una copia de seguridad la vamos a poder restaurar posteriormente por aparte pero ya vamos a tener acceso a nuestro iphone el segundo método que les quiero enseñar es con el programa de iTunes de igual manera cuando tengamos el dispositivo conectado después de desbloquearlo iTunes nos va a mostrar esta pantalla queriendo decir que bueno ya tenemos nuestro iPhone como nuevo y bueno ya lo vamos a poder configurar y sincronizar cuando iTunes detecte nuestro iPhone 11 conectado simplemente le damos clic a la opción que dice restaurar y esperamos a que se descargue el sistema operativo más reciente y que inicie el desbloqueo. El iPhone se va a reiniciar posteriormente y ya sería cuestión de desbloquearlo y de configurarlo nuevamente, configurar absolutamente todo, idioma, región, red wifi y todo. Y ya si queremos restaurar una copia de seguridad, también lo vamos a poder hacer por aparte, pero ya vamos a tener acceso nuevamente a nuestro dispositivo. No olviden apoyarnos con su like y suscribiéndose a nuestro canal. Muchas gracias y hasta pronto.